Horas después. Uh, uh. Buenas, buenas tardes. Acá es el pedido de eso. ¿Eso? Ahora sí aquí, ¿eh, Juan? Wow. Otros. Oh, wow. Sí. Ay, vamos a ver. ¿Qué hay en esta? Que bolsa. Oh, cachavala que has comprado. Eh, pues, mi primera piedra en caja. No está tan mal. Oh, no, te va a quitar los mil, ¿no? No, y encima que Santa Claus se demoró un siglo de entrarme, no yo creo que se lo pedía a los 10 años dos años, ¿tú, tí, has sido el SIDO de calipulito Quizás, no lo no sabes sé. ¿Y ahora qué vas? No, no, por ahí No, ah, bueno, chao, haré un unboxing Chao Si, de la Glicolina número 7. aunque... Bueno, es el primero que me lleva una piel en casa Ya, ya, ese pendejo nomás, va a acá, ya Y bueno, eh, como decía, esta es una figura del Androide 8 Guts, versión 2, y ya está eh, Si, sí, no es original, es china, así que vamos a hacer nuestro primer unboxing de esta segunda figura Y si, sí, se anda con el cabello, ha crecido mucho, tanto que sobrepasa la máscara bueno A ver la figura como que sí está bien hecha Aunque sí se nota que es por obvias razones Pero bueno, vamos a abrir ¡Oh, <susurra> No sirvo para hacer un boxing No pasa nada, no pasa nada Tengo la figura en poder y... Pues, la verdad que si sí está... Para pues, ser pirata, sí está... está bien hecho, no, no me puedo quejar, la verdad. Está demasiado bien. hecha. Le, eh, le de nuevo este... viene... Esta ciudad simplemente es una ciudad Así. En esta tuya Y viene con su base. Obviamente no sé cómo se pone, porque con la máscara yo no puedo ver bien. No sé, no veo ni miércoles con esta máscara. ¿Cómo se pone esta weá? Vamos a... O sea, jaja <risa> chingón sí, bueno. y así es como vendría a ser la figura no no tengo un estante así que lamentablemente no puedo hacer mucho pero sí, está muy bonita la figura viendo bien la figura pues la verdad que sí está detallada todo. obviamente de una forma profanable por decirlo así pero sí está bien hecha la figura para ser pirata bueno, y tenemos que agradecer a su casa, de, de, de donde saqué el dinero de ese para comprar esta hermosa figura. Oh, cuncha, toma, no me vas a pagar, mierda. Aprovecharé este video justamente para saludar a los que han estaba apoyando el canal. Así que no, no voy a responder aquí el punto de las cosas. Así que simplemente voy a mandar unos saludos rápidos. Un saludo para Héctor Chávez, para Hub, el cual estuvo desde el inicio de mis primeros videos aquí en el canal. Un saludo para el gamer que a veces dibuja, bueno, un saludo para ti, un saludo para Pal, un saludo para manganim fans, me suena el nombre de una revista que antes compraba, a Gian Regal. y para los demás que se siguen suscribiendo al canal. Así que sin nada más que decir, pues, muchas gracias por apoyar el canal, sigan apoyando, sin nada más que decirles, me despido con ustedes, no se muevan, sayonada, bye.